Tus abuelos, igual que tu madre y yo, tenían muy claro que mi primer cole era casi el más importante de todos. También querían que hablara por lo menos dos idiomas. Por eso trabajas tanto en inglés. Eso es. Pero sobre todo, lo que tenían claro es que debía ser yo mismo para ser feliz.